Cómo quieres tú que yo me fíe? el sistema huele, van de killer Como quieres tú que yo me fíe, son débiles Son débiles, son débiles ¿Cómo quieres tú que yo me fiel? El sistema está en declive Siempre andan con el business Interesa con la vida incompatible Nos volvieron insensibles Como darle luego un rifle Se pusieron a comprarnos como ticket Si te metes en la mierda no salpique No, no me gusta que te pique Vente, yo te doy palique y hablamos de rotondas y de tigres, alicante vaya mierda de costumbre, al vertedero llaman cumbre, no, no hace falta que lo alumbre, la muerte huele mal aunque la pulte se escupe lo que uno siente, no se discute, cortes fino como cúter, tira, corre para el búnker, tan pesado que te hunde, la miseria te consume, el amor se reproduce, te pega. Apuntes, toma el pulso Después del túnel ¿Cómo quieres tú que yo me fíe? El sistema huele, van de killer ¿Cómo quieres tú que yo me fíe? Son débiles, son débiles ¿Cómo quieres tú que yo me fíe? El sistema huele De la muerte, yo no tengo la llave Nos vemos por las calles, hablemos lo importante, separe lo urgente Siente, piensa, cultiva la base, colectiva la mente, siempre en presente Vente la tribu no desaparece yo me fíe, eso es débiles, son débiles, ¿cómo quieres tú que yo me fíe? ¿Quieres que me reproduzca, que ciudadano produzca? Está lleno de fantasmas, costas de una idea que nadie no de deporta y hasta qué condiciones vos dejas que vos me conduzca. Tras Ay, estoy, que lo rulo, que me se gana hasta el culo, me sepe toda la quita, porque nadie me la quita Como quieres que me fíe, como quieres que me fíe, mira la verdad es esta que quieres quiere que la repita ¿Qué quieres que la repita? ¿Cómo quieres tú que eso me fíe? El sistema huele, pan de killer, como quieres tú que eso me fíe? Eso es débiles, son débiles, como quieres tú que yo me fíe, el sistema huele.